from the Lord. Venimos aquí hoy asignadas por medio de Dios. When I woke up this morning, cuando yo me levanté esta mañana, the Lord showed me to make this video and to get it out to the public as quickly as possible. El Señor me dio a mí un mandato para llevar este mensaje a todas las personas que me están viendo hoy. I want to start with a few scriptures today. Yo quiero empezar con unas escrituras este día. And I want us to share them because the scripture is the foundation for everything. Y yo quiero compartirlas con ustedes porque las escrituras está todo lo que Dios está haciendo. As we know, there's a lot of new things that are being uh, understood scientifically. Y si podemos ver hay muchas cosas que están pasando de una manera científica. And in the last 150 years. Y desde ahora, hace 15 años atrás, Knowledge has increased el conocimiento ha sido incrementado. Más de lo que ustedes piensan que ha sido existido. And this is a and a of the y esto es una profecía y un totalmente de profecía que está en el libro de Daniel. Daniel 12:4. Daniel 12:4. Says, Dice, But thou, O Daniel, shut up the words, and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. We were not able to run to and fro through the earth 200 years ago as we can now, no podemos ir antes como, como hacían los escritores y históricos para saber qué es lo que estaba pasando en la verdad. And knowledge was only kept at a certain uh, portion of understanding, but now we can reach the whole world in just a few seconds. Y ahora mismo el conocimiento es algo que estamos haciendo y estamos colectando todo lo que podemos saber. So we see at the time of the end, knowledge will increase. Y sabemos que el conocimiento cada día está creciendo más. Estamos en el libro de Apocalipsis y lo estamos viviendo hoy en día. And how do we know that? ¿Y cómo sabemos esto? The Lord has given us many signs. El Señor ya nos ha dado muchas señales. He said to his disciples, Él dijo a sus discípulos, I tell you these things before they happen, Yo te he dicho estas cosas antes de que pasaran. So that when they happen, you will not be el Señor nos ha dicho cada cosa que pasaría e incluso le dijo a sus discípulos vendrán muchas cosas y te diré en avance para que sepas qué es lo que está aconteciendo. Amén, amén. So, let's go to another scripture here. Así que vamos ahora mismo a otra escritura. We're going to go, vamos a ir to 2 Timothy, a la segunda de Timoteo. 3, 3, 1 through 13. Del 1 al 13. I will read it and then Myra will read it in Spanish. Entonces ella lo va a leer y luego yo lo leeré en español. This know also, that in the last days, perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures, more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. For of this sort are they which creep into houses and lead captive silly woman, laden with sins, led away with divers' lust, ever learning, and never able to come to the knowledge of truth. Now as Janus and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth. Men of corrupt minds reprobate concerning the truth, but they shall proceed no farther, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was. But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch and Iconium at Lystra. What persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. And yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving. And being deceived. Y dice la palabra de Dios en 2 de Timoteos 3, del capítulo 1. Dice, verso, no pierdas esto de vista, cuando se acerque el fin llegarán tiempos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, ávalos, pamparrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrilejos, Serán duros de corazón, desleales, difamadores, disolutos, inhumanos, malévolos, traidores, temerarios y engreídos. Buscarán su propio hacer en lugar de busca de Dios y querrán aparentar una vida piadosa cuya tensidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. A ella pertenecen los que se cuelan a hurtadillas en las casas y sorben el seso de mujeres incautas, cargadas de pecados y agitadas por toda suerte de pasiones. Mujeres que andan siempre curiosos pero son absolutamente incapaces de dar con la verdad de la misma manera que janes y jambres se enfrentaron a moisés estos de ahora se enfrentan a la verdad son personas de mente pervertida sin garantía alguna en lo que te daña a la fe pero no podrán ir muy lejos porque todos se darán cuenta de su insensatez, sensatez como sucedió con janes y jambres Tú, en cambio, has seguido de cerca mi enseñanza, mi estilo de vida y mis proyectos. Has imitado mi fe, mi mansedumbre, mi amor y mi paciencia. Me has acompañado en las persecuciones y sufrimientos como los padecí en Antioquía, Icono y, y Listra. Cuántas persecuciones tuve que soportar, pero de todas me libró el Señor. Por todo lo demás, todo lo que aspiren a llevar una vida cristiana, auténtica, peadosa, sufrirán persecución. En cuanto a los perversos y embarcadores, irán mal de en peor, engañando a los demás, pero siendo ellos los engañados. So Así que vamos a, a, a vivir el tiempo de persecución. Many are going to lose their lives. Muchos cristianos van a perder sus vidas porque hay hombres que aman más los placeres que aman a Dios y el Señor dice que si nosotros somos amadores de nosotros mismos vamos a sufrir persecución así que estamos en ese tiempo hermanos y hermanas But we seek a, a house made of God in a heavenly place. Y a veces buscamos lugares y buscamos el tiempo de Dios. The time is coming. El tiempo se acerca. And we're very close now. Y estamos muy cerca ahora. Where the world is going to be under one system. Cuando el mundo va a estar todo alrededor en un sistema. One government. Un solo gobierno. One religion. Una sola religión. One financial system, una sola momento del de sistema de finanzas. These things have already been ordered and put into place. Estas cosas ya han sido ordenadas y están puestas para hacerse. We are living in that time. Estamos viviendo en esos tiempos. The book of Revelation is now in action before us. El libro de Apocalipsis está viviéndose ahora hoy en día. The Bible says in John 9:4. La Biblia dice en el libro de Juan I must work the works of him that sent me, while it is day, for the night cometh when no man can work. Mientras es de día, debemos realizar lo que nos ha encomendado el que me envió. Cuando llega la noche, nadie puede trabajar. coming night time. Llega un momento de noche. We're not be able to work. Donde no vamos a tener la oportunidad para trabajar. We must work now. Y tenemos que trabajar ahora. Get people into the kingdom. Que tomen, tomemos las personas en el reino. When the night falls, porque cuando la noche venga. Your freedoms are gone. La libertad se va a ir. That time will come, Y ese tiempo va a venir. And no man can work. Y nadie, nadie va a poder trabajar. In Joel chapter 2, in the libro de Joel, capítulo 2, the Bible says, La Biblia dice, Blow ye the trumpet in Zion, and sound an alarm on my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord cometh, for it is nigh at hand, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness. As the morning spread upon the mountains, a great people and a strong, there hath not been ever the like, Dicen, toquen la trompeta en Sion, den la alarma en mi santo monte, Tiembren todos los que habitan el país, porque viene el día del Señor, estalla las puertas, día de oscuridad y tinieblas, de nubarrones y densa niebla, como el amanecer sobre los montes, así avanza un pueblo fuerte y numeroso. The Bible tells us in the book of Revelations. La palabra nos habla en el libro de Apocalipsis, In uh, I believe it's Revelations 12. Yo creo que está en el libro de Apocalipsis 12. And it starts with verse 9. Y comienza con el verso 9. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. And they overcame him by the blood of the lamb and by the word of their testimony. And they love not their lives unto the death. Therefore rejoice ye heavens and ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth, And of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. Y dice el libro de Apocalipsis desde el verso 9 así que el, el enorme dragón es decir la antigua serpiente la que tiene por nombre diablo y satanás la que continuamente está seduciendo el mundo entero fue precipitado a la tierra junto con sus ángeles y oí el cielo una voz poderosa que decía ya está aquí la salvación el poder y el reino de nuestro Dios ya está aquí la soberanía de su Cristo ha sido reducido a la impotencia el día y anoche apusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios han sido ellos quienes lo vencieron por medio de la sangre del corazón y por medio del mensaje con la que testificaron, sin que su amor a la vida le hiciera rehuir la muerte. Alégrense por tantos cielos, y quienes en ellos tienen su morada, tiemblen en cambio ustedes tierra y mar, porque el diablo ha bajado hasta ustedes, ebrio de furor, sabiendo que es corto el tiempo con que cuenta. Así que estamos viendo que desde ese momento el enemigo está tratando de atacar lo que ya Dios había puesto. Y dice la palabra que no hemos resistido hasta la muerte. But now, brothers and sisters, Pero ahora hermanos y hermanas the time is coming upon us ya llega el tiempo ahora that we must resist. que tenemos que resistir. This mark, esta marca, we must resist, tenemos que resistirla, the mark of the beast, la marca de la bestia. Now they are suggesting, ahora mismo estamos sugiriendo, that all the world systems, que todo lo que está pasando en el sistema del mundo, will become one. Pueda ponerse en uno solo, en unidad. La tecnología ya está haciendo olas de currencia para que vengan otras cosas. Estamos ahora mismo en un tiempo donde estamos encerrados. Y durante este tiempo, hay cosas que el enemigo quiere hacer durante este tiempo y están tomando tiempo. So we' are living in a time like no other así que estamos viviendo en un tiempo como ningún otro it has never been before nunca se ha vivido esto it will never be again you know said igual brothers and sisters hermanos y hermanas things have changed las cosas han cambiado forever para siempre forever para siempre things will look like they're going back to normal las cosas van a pensar eh, volver otra vez como normalidad, will pero no volverán. The way we do business will change. las cosas como hacíamos negocios cambiarán. The way we buy or sell will las cosas que cambiaban, las cosas que compraban y que se vendían será diferente. Our are going to be smaller and smaller. nuestras decisiones van a venir de pequeñas en pequeñas. We're going to be into a place. vamos a estar entregados a un lugar. Where we cannot buy. Donde vamos a tener no nada para comprar. We cannot sell. Que no vamos a tener para vender. Unless we have the mark. A menos que tengamos la marca. I Yo personalmente creo que esta marca viene de un chip de una computadora. Maybe it can be given through a de pronto puede venir dentro de una vacuna. Maybe it could be given, uh, in another way. A lo mejor pueda venir de otra manera pero tenemos que estar advertidos porque la palabra nos dice que no tomemos la marca eso, eso es lo que nosotros ahora tenemos que ver para poder comprar y vender esto es lo que están creando para que no lo hagas pero si tú lo tomas en el cuerpo On your right hand or your forehead. en tu mano derecha o en tu frente now you know there are computer chips that they scan they can put the little chip in and scan it and it recognizes you ahora saben que ustedes están poniendo estos chips y están poniendo a estas personas en la mano derecha y poniendo un escáner, están sabiendo quién es esa persona the world leaders are now calling for a national and international id system Ahora los líderes mundiales están tratando de hacer una reunión para hacer algo diferente. Brothers and sisters en Her Christ, hermanos y hermanas en Cristo, please be careful. Por favor, tengan cuidado. The Lord took me into a dream years ago, and in this dream, I saw pastors telling their people that this was not the mark of the beast and it would be okay for them to take it. Yo tuve un sueño hace muchos años atrás donde habían pastores que le decían a las personas que no era la marca de la bestia y que podían tomarlo. Pero no es normal tomarlo. Y esto es algo bastante fuerte, que aquellos que tomen la marca... They go beyond the ability to be saved. Van a tener nada de salvación. They worship something else. Porque van a empezar a adorar algo diferente. Once you take this mark, una vez que tú tomes esta marca, you cannot reverse it. Ya no la puedes revertir. You will not want to reverse it. Y tú no quieres revertirlo. So I ask you to pray. Así que yo te pregunto ahora que ores. And realize things have changed. Y que empieces a pensar que las cosas han cambiado. They're not the same anymore. Que ya no son iguales como antes. Everyone's hoping that when the lockdown from this, uh, virus is over, algunas personas piensan que cuando ya se acabe esto de estar encerrados después del coronavirus, that everything will go back to normal. Entonces todo lo demás va a empezar a ser normal. There will never be a normal like this again. y ya no va a volver a ser normal como antes Because our systems are being taken down. porque nuestros sistemas van a empezar a ser abajo New ones are being put in place. y que hay cosas nuevas que van a empezar a ponerse ahora ahora yo no estoy diciendo que esto va a pasar mañana o la otra semana or even this year. o inclusive este año But it's ready pero ya está listo y ya están haciendo los pasos para que esto suceda pronto world y en este tiempo como sociedad que estamos en el mundo are kept away from one another y están manteniéndonos fuera uno del otro The enemy is busy. El enemigo está ocupado. He has not stopped. Él no ha parado. He is preparing. Él está preparando a system. Un sistema to make the world one. Para hacer que el mundo gane. He has his leaders in place. Él está teniendo ya sus líderes listos. They've already made their agreements. Y han hecho ya sus acuerdos. The sovereignty of your nation La de tu, de tu lies in the jeopardy of this system y mentiras y cosas que están pasando en el sistema. And at some point we'll fall it. Algunas cosas de estas van a empezar a fallar y a desfallecer. Come to your city, va a, va a venir a tu ciudad, and to your home y a tu casa. We must know the no. mind of God Ahora mismo necesitamos saber la mente de Dios. And not make decisions y no tomar decisiones on what we think is wisdom. Que pensamos que es sabiduría. Stay within the pages of the word of God. Quédate en la palabra de Dios. Let the Holy Spirit lead you. Deja que el Espíritu Santo sea que te guíe. This is the time brothers and sisters that we are called to shine. el In the darkness, en la oscuridad, your light will shine bright. Tu luz va a empezar a brillar. You will be seen as a light, a city set on a hill. Tú vas a ver como una ciudad va a empezar a brillar en toda, en toda la, en la montaña, en la punta. They y no puede ser completamente destruida. Stay in the word, stay in prayer. Quédate en la palabra, quédate en una oración. Be holy, santo, righteous, justo, because the prince of this world is coming. Porque el príncipe de este mundo viene. Y entonces él quiere tener toda la autoridad que pueda tener. Much war, más guerras, and destruction, y destrucciones, in every nation, en cada nación, is coming, es va a venir. Famine is coming, hambruna va a venir. Some places will have more, some places will have less. Algunos lugares van a tener menos, otros más. Earthquakes, terremotos, tsunamis. Tsunamis, diseases, enfermedades, sicknesses the world has never seen, enfermedades que cosas que, que la gente todavía no ha pasado. There's only one safe place. Hay solamente un lugar salvo. And it's not a place. Y no es un lugar. It's a person. Es una persona. And his name is Jesus. Y su nombre es Jesús. Hide under the shadow of his wings. Que estemos debajo de las alas de él. And be ready. Y que estemos listos. Give your life if necessary. Si tienes que dar tu vida si es necesario. But be salt, Pero sé firme. Be light. Sé luz. And be faithful. Y sé fiel. To our coming king. Para nuestro rey que viene. God bless you. El Señor te bendiga. Amén.